Hey qué tal gente bienvenidos al canal de nuevo chicos hoy lo voy a demostrar a ustedes las cuatro aplicaciones que yo utilizo para editar las fotografías en el móvil vale las principales cuatro aplicaciones mejores para mí personalmente Este video capaz el próximo video será cómo edito las fotografías yo desde Lightroom O sea desde la computadora, o sea de un formato más profesional Vamos con las primeras cuatro aplicaciones que yo utilizo Vale chicos, las primeras aplicaciones que utilizo son Snapseed, Lightroom, VCSO y Polar Las primeras tres aplicaciones normalmente la gente ya las conoce, ya sabe cómo son Pero la última Polar no la conoce. esa la descubrí totalmente solo O sea, estaba por, inter... estaba por las aplicaciones de edición de fotografía y la encontré entonces, la descargué, me gustó y la dejo ahí siempre para una fotografía en específica o cosas así Vamos primero con la primera aplicación, Snapseed Es una aplicación de, de Google de Google Y de verdad es que es muy buena, pero más que todo para editar una fotografía más, más realista más, eh, no, no tanto con filtros, no es tanto Instagram, ¿entiendes? Así que vamos, vamos a abrir la aplicación Vale, no, nos dice, toque en cualquier punto para abrir una foto Le damos a ver la pantalla y nos va a salir una serie de últimas fotos entonces chicos, yo tenía seleccionada esta fotografía vale, una fotografía de un paisaje, de, de, una, de una calle, una plaza vale, y directamente nos sale para editar la fotografía en formato RAW vale, formato RAW es para que la fotografía quede de mejor calidad vale, así que nos sale la exposición yo esta fotografía me gusta bastante la luz que tiene pero la voy a subir solamente un poco vale, vamos a subirla a 85 ni mucho ni poco Vale, vamos a bajar Y nos da ah, el toque de luz A mí el toque de luz me gusta que esté muy bajo No me gusta que salga tanta exposición En lo que sería el, el cielo Así que la vamos totalmente La vamos Pero La sombra, la sombra vamos a subirlo solamente un poco Para que no quede tan oscura Perfecto, ahí El contraste, contraste igualmente me gusta subirlo para que la imagen no quede tan, tan Tan realista, por así decir, tan clara Así que la vamos a darle A 30 creo yo, sí a 30 Perfecto, la estructura, la estructura es que la imagen quede más nítida, más fuerte, sí, a mí también me gusta subirla y me gusta subirla en realidad bastante, para que se quede bien detallada la fotografía. La saturación, la saturación no me gusta tocarlo mucho, pero yo creo que no, yo creo que la vamos a subir a, a 9 y ya está. O sea, literalmente no me gusta subirla mucho, porque después la imagen se daña, tiene mucho color muy vivo, muy fuerte y siento que quema la foto vamos a ver lo que sería la temperatura, la temperatura siento que está muy fría y siento que cada fotografía tiene que tener una temperatura de acuerdo al, a la época de, de las estaciones del año, del verano, invierno, lo que sea sinceramente en este momento me gusta más la fotografía más cálida así que ahora vamos a subir un poquito la temperatura y ahí, me encanta a los tonos no me gusta tocarlo porque daña totalmente la imagen, si, tú lo, si yo lo robo totalmente a la izquierda se ven verde y se lo rola a la derecha, se ven muy morado, muy violeta, muy púrpura lo que sea perfecto, yo la fotografía así como está, me encanta vale, la, foto, la, la aplicación, le damos al lapicito y nos salen todas las herramientas que él contiene nos sale mejorar foto que es lo, prácticamente lo mismo que nosotros hicimos pero de menor calidad de imagen tenemos detalles, para que le demos más detalle a la fotografía recortar, girar, perspectiva, el deseo blanco el pincel, es para, el pincel sirve igualmente como en mm. Lightroom para que sea solamente en una zona selectiva y nada más. Quita manchas, viñateado, tono oscuro a el desenfoque, brillo del amor, contraste de tono. Los contraste de tono me gusta tocarlo bastante aquí, más que todo para que quede más detallada la fotografía. Así que vamos, vamos a aprovechar y vamos a, a editarlo. Vale, los tonos altos. Los tonos altos vamos a subirlos solamente hasta 40 40. Vale, ahí está, perfecto, para ver que se ve un poquito más detallada la fotografía, aquí me fui, la vamos otra vez, y nos vamos a tonos medios, los tonos medios me gusta bastante tocarlo porque se ve el piso, el piso se ve más, más detallado, pero no me gusta tampoco lo excesivo, porque lo excesivo daña mucho la fotografía, se ve muy no se ve para nada realista, así que lo que vamos a hacer es subirlo como a 35, creo yo, perfecto, 35 se ve muy bien. Los tonos bajos, los tonos bajos no, no los toco mucho porque no hace mucha diferencia. Y proteger las sombras, a proteger las sombras tampoco lo toco mucho. Y la luz, la luz tampoco lo va a tocar. Yo pienso que así la fotografía como tal, la hacemos un para que se va muy bien de la fotografía. Yo lo hago muy bien, muy nítida, muy... A mí me gusta mucho las fotografías nítidas que se van los detalles. Perfecto. La moda al dar y nos queda drama... Eh, el grunge, de la de película, vintage, sé en retro, noir, blanco y negro, marcos de la exposición, mejorar y postura. Esta aplicación sinceramente es muy buena. ¿Qué pasa? Que esta aplicación sirve más que todo para mejorar la fotografía al mundo realista. Vale, no tanto al Instagram. ¿Entienden? Porque al Instagram más que todo con filtros, con muchos colores y es, no es tan realista, sencillamente. Entonces, Esta aplicación más que todo sirve para más que todo un proyecto o algo así que necesita mejorar la foto. Y a la vez necesita que sea realista. Vale, vamos con la segunda aplicación. Ok chicos, vamos con Lightroom. Esta aplicación de Lightroom es como... No vamos a decir que es como la de computadora. Pero sirve bastante para un momento que digas. Me encantó esta fotografía, la tomaste con el móvil y quiero editarla con el móvil. Vamos a Lightroom, vamos a abrirlo Y listo. yo tenía ya una colección de dos fotografías. Pero yo solamente voy a seleccionar una. Voy a leer la del... La del puente, vale, la del puente que me gusta bastante la estructura como se ve, me gusta lo que sería el ambiente, me gusta bastante. Así que, vamos con la luz. Ok, nos sale una herramienta bastante larga, las curvas, las sombras, las altas luces, lo de siempre no, normal. Ok, esta lo voy a subir un poco a la exposición. Ahí, perfecto. Los contrastes también me gusta subirlo para que sea más detallados los colores así oscuros. Las altas luces, como acabo de decir, me gusta bajarlas, no me gusta que se, se vea a decir excesivamente en blanco. Las sombras, en este caso no sé, de verdad es que no lo sé. Vamos por los blancos, los blancos hay que bajarlos. Para que ve, se ve ahora las nubes del cielo, ¿ve? no se ve tan tan fuerte todo esa. todo ese color blanco en el cielo, que no se ve tan realista. Los negros, yo creo que vamos a subirlo un poco nada más. Perfecto ahora vamos con los colores, serían los colores aquí te pasa lo que serían los colores, la temperatura, intensidad, saturación lo básico de los colores vale, aquí literalmente me gusta la temperatura, no, no, no quiero cambiarla, así que nos vamos con el mezclado de colores vale, aquí sale la sería una tabla de colores voy unas paletas y a mí me gusta bastante lo que serían los tonos aguamarina, por ahí se puede decir y le damos a eso para el los tonos de agua de marina, me gusta hacerlos hacia la izquierda que se llama no tanto azul lo hacemos hacia la izquierda y la saturación la subimos un poco la luminancia creo que tocaría mejor bajar subirla, subirla, subirla aquí en la fotografía sí, se ve muy bien, o sea, estaba viendo como un color morado pero no, no sé qué será ok, los tonos azules, lo mismo digo, vamos a pasar lo que sería agua marina Ustedes si están viendo como el cielo se puso más color Agua marina, no se ve tan azul Esa cosa lo que tenemos que hacer Es bajar la saturación para que no se vea tan excesivo Vamos a saturación un poco A 26 está bien, menos 26 Vale, y la luminancia la bajamos También igualmente, un solamente un poco Vale chip. Así como tal la fotografía queda bastante queda bastante bien, pero Vamos a detallar un poquito más los colores Vamos a ya El tono rojizo Violeta una mezcla, así, Y vamos a pasarlo. A ver, así. No, quiero tono de los tonos naranjas. Los tonos naranjas es el que quiero acomodar. Exactamente. Quiero que el puente tome más color, más fuerte. No, no sea simplemente el color del puente básico crema... No, quiero que el puente tenga más color, no, que sea más fuerte. Vale, lo bajamos, lo ponemos más que todo el puente hacia la izquierda, más rojizo. Y la saturación la subimos un poco más, subirla como a 15, sí a 15, 15, perfecto. Y la luminancia la bajamos, ¿vale? Para que no se vea tan ¿sabes? fuerte la luz. Chicos, así tal cual, me encanta la foto como se ve, la hemos hecho. Y lo que queda sería la claridad, borrar neblina, detalles de la fotografía. Por el problema de esta fotografía creo que le podemos dar claridad. Vale, una claridad de 17 para que sea más fuerte. Si voy a ir tal cual la foto, sí me encanta cómo se ve. O sea, literalmente a mí me gusta. Me así la vamos atrás y ya tenemos la fotografía para exportarla. Vale, así, esperamos que se cargue y le damos a la que las, las tres pestañitas y la vamos a guardar en galería y automáticamente la vamos a tener que guardar. ¿Qué pasa? no sale en, en ocasiones nos sale la exportación de fotos como la deseamos. Si le queremos una. una una calidad máxima o una calidad media, por así decirlo Limitar a 2048 píxeles Y yo quiero la mayor calidad disponible, la que sea mejor Se va a un momento procesando la fotografía Pero vale la pena totalmente Ahora chicos, vamos con la tercera aplicación Vale chicos, creo que se apagó mi cámara, no sé en qué momento se habrá apagado, pero lo siento Vale, vamos con la tercera aplicación que es VCSCO Perdón por el enredo de lengua la abrimos en la aplicación, ya tengo la fotografía aquí lista. Así que vamos a editarla directamente y aquí directamente te pasas algunos filtros. Los filtros tú los tienes que descargar. Hay muchos que son gratis, otros que son pagos. Y bueno, estos filtros son los que a mí más me gustaron. Vale, tenemos estos filtros que son reguleros, pero hay bastantes filtros que son muy buenos. Por ejemplo, a mí me gusta más que todo este, el P5. Me gustan los colores los colores fríos, pero no tan excesivos. Y además me gusta el color que le da, por ejemplo, a la hoja de aquí. ¿Vale? ese color bronce me encanta cómo se ve así que vamos a editar esta fotografía con este filtro vale también me encanta este filtro que sería el m3 y el hb1 vale estos son los filtros que más me gustan pero vamos a editar con el p5 vamos a pasar lo que sería la, la rueda de, de edición de colores y luz y todo lo demás. la exposición la, la veo muy oscura así que vamos a subir un poquito la exposición perfecto a 1.5 se ve muy bien lo contraste Creo que ya bajarlo en este caso a 2.2, muy bien, así perfecto. Después tenemos otras cosas como arreglar la fotos, recortarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Después el sharpen, el sharpen para que le dé más nitidez a la fotografía. Me gusta subirla, pero no mucho. Vamos a subirla a 2.5, perfecto. Las altas luces, lo que le digo siempre, no me gusta la, la, la muy fuerte exposición del, del cielo, así que al máximo, perfecto la sombra, la sombra tengo que subirla un poco pero no mucho, aquí pienso que está perfecto la temperatura la temperatura, no sé en este caso creo que a ver creo que en este caso con los colores de, la, de las matas, de las plantas tengo que subirla, así que creo que en 0.8 está muy bien después está el el color de tinta, cosas así pero esta fotografía como tal me gusta, no sé ve muy detallada pero cuando uno lo guarda en galería se ve muy bien. Pero sencillamente es la aplicación más que todo para editarla de forma rápida y sencilla. Si no tienes mucha idea de la fotografía así profesionalmente, te recomiendo esta aplicación. Si quieres algo así más para, que todo para Instagram y cosas así, de que quiero editar esta fotografía rápido y ya está. Bueno, la guardamos. Entonces para guardar la damos a los tres puntos. guarda en galería. Y automáticamente se guarda en la galería perfecto, ya tenemos guardado ahora vamos con la última aplicación vale chicos, vamos ahora con Polar esta aplicación es la que, para mí la que utilizo más y la que más me gusta porque se puede tocar muchas cosas, vale, y eso es que esta aplicación no es paga, si fuera paga tendría muchísimas más cosas así que vamos a ver la aplicación si chicos, abrimos la aplicación de Polar, entonces directamente la vamos a abrir fotografía y le damos a la carpetita en mi caso para ver lo que sería la, la fotografía más reciente descargada en la computadora vale este... en este caso quiero esta esta se ve muy bien la de las piernas mías con el mar se ve muy bonito en realidad después también voy a editar otra fotografía para que quede... para que también sea la mía y la de paisaje vale, para que vean cómo es la aplicación esperamos a que se cargue, se tarda mucho dependiendo de la fotografía si pesa o no pesa mucho solo me mensaje que si queremos comprimir la foto, no la vamos a comprimir en este caso para que pueda procesarla. A veces no la procesa porque es muy pesada. Ese es el mayor problema que tiene esta aplicación: que a veces no, no aguanta el peso de la fotografía. Así que, ¿vale? Nos vamos a los filtros. ¿Vale? Aquí tiene bastante, bastante pero bastante filtros, demasiados filtros. Por ejemplo, o ¿sabes? También, usted, estos filtros, que dirá, no tiene en realidad muchos filtros, pero le damos a la esquina de la izquierda y salen todo este tipo de filtros. ¿Entiendes? Podemos seleccionar un montón. A mí en este caso voy a utilizar este, la M2, me encanta mucho, pero yo creo que la M5. La M5 es la que voy a utilizar en este, en este momento porque me gusta la fotografía, se ve más cálida, no sé, se ve muy cálida y los colores de arriba me encantan. Este filtro me encanta, así que vamos a editar la fotografía, la vamos a la tuavecita, ¿vale? Y vamos con lo que sería la luz, ¿vale? Mentira, vamos, vamos con la luz, ¿vale? Borrar neblina. Es lo de la, la prácticamente similar a las altas luces. Para que no sea mucha exposición. Así que. Yo creo que vamos a bajarla. A subirla a 56. Me encanta. Ya como tal. La fotografía me está gustando un montón. Vale. La exposición. Vamos a aumentar un poco solamente. Ahí para que se detalle bien la foto. El brillo. No me gusta subirlo. No me gusta el brillo. El contraste. El contraste creo que está bien así. Ya como tal. El filtro como a la foto a su gusto. Entiendes. Lo que pasa es que nosotros. Queremos editarla a nuestra manera, queremos hacer otra cosa. Tiene Pero ya el filtro como tal, acomoda los colores, las luces, todo. Vale. Entonces, los reflejos, yo creo que bajarlos completamente. Me gusta cómo se ve el cielo, muy detallado, los colores se ven muy bien. Y la sombra, yo creo que vamos a subirlo un poquito igualmente. Los detalles, los detalles, la claridad, me gusta subirla, pero no mucho porque si no dañaría la fotografía. El enfoque no me gusta, le da después mucho ruido. Si quieres enfocar la en fotografía, lo primordial sería enfocarla desde la cámara, que sea lo mejor posible. Si quieres enfocar exactamente un poquito más, vale. Pero mucho daña mucho la fotografía, la daña bastante. Así que vamos ahora con lo que sería el color. Colores de la, ampura, la temperatura, pienso que está en su tono perfecto. Así que no sé, vamos a ver. Yo creo que aquí, A-6. menos para que no sea una foto tan fuertemente cálida no sé si me pueden entender chicos aquí está la intensidad y la saturación lo que les explicaba en la primera, la primera aplicación que la saturación daña la fotografía la intensidad cuando la sube, sube los colores pero no los daña vale, vamos ahora con lo que sería el HSL vale, hemos tocado esto porque son los colores exactamente lo que tú quieres tocar por ejemplo, estamos en Agua Merida ese tono me encanta, agua de tono, vamos a ver si lo vamos a subir un poco, no, yo creo que el tono aguarina así está perfecto, me encanta el cielo, pero me daña el pantalón así que significa que tengo que ponerlo un poquito más, o sea le bajé demasiado, así que vamos a subirlo a menos 3, la saturación se lo subimos un poquito, vale, lo que será el color naranja del sol, del sol. De, lo que está reflejando, vamos a subirlo un poquito también. Vamos a acomodarlos los colores y lo vamos a poner un poquito más rojizo. Y la vamos a subir a saturación un poquito nada más. Perfecto, ya así como está la foto, me encanta. ¿verdad? me encanta La guardamos, la vamos a la mejor y la vamos a guardar una copia. Perfecto, ya directamente se guarda en nuestra galería y la tenemos en la mejor calidad posible. Y bueno, chicos, esas son las cuatro aplicaciones mejores para mí. Para la edición de fotografía Yo sé que hay muchísimas aplicaciones más para edición Hay muchas aplicaciones que le gusta la gente Seguramente hay mejores aplicaciones que esta Pero estas son las cuatro mejores aplicaciones para mí Para editar por el móvil De verdad Ya le dije, si quieren hacer una fotografía más realista Snapseed, Lightroom para una fotografía también realista Pero como, también para acomodar los colores El VSCO Para más que todos los filtros de Instagram Cosas así Para que sean más pintas ¿Entienden? Y el polar porque tiene un montón de filtros Y me encanta cómo se edita la fotografía larga. Y bueno chicos eso Ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, espero que les un buen me gusta Te al canal Lo agradecería bastante Por aquí voy a dejar eh, un video de cómo usar Todas las redes Por aquí, justamente por aquí Voy a dejar mis caras encima de mi cara Y voy a dejar mi cuenta de Instagram Por aquí abajo, 0402. un poco largo lo sé pero subo unas fotos muy buenas y nada chicos esto ha sido prohibido, todo por el video de hoy y nos vemos no en la próxima chao